Bienvenido a esta guía de competencias informacionales para la elaboración del trabajo de fin de grado de la Biblioteca de Ciencias de la Educación. En esta guía vamos a mostrarte cómo y dónde buscar información de calidad para la elaboración de tu TFG, cómo evitar el plagio utilizando las normas APA para citas y referencias, y cómo utilizar Mendeley para gestionar tus documentos y hacer la bibliografía de tu trabajo de forma automática. Esta guía se estructura en diferentes pestañas. En la primera de ellas vamos a ver cómo encontrar información de calidad para nuestro trabajo académico. Aquí vas a encontrar diferentes tutoriales sobre cómo se buscan diferentes recursos de información, como por ejemplo en el catálogo FAMA. El catálogo FAMA lo vamos a utilizar para encontrar libros y libros electrónicos en las colecciones de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Vamos a ver cómo se hace la búsqueda y cómo mejorar los resultados utilizando los filtros. El siguiente vídeo es sobre Dialnet Plus, que es una base de datos que vamos a utilizar principalmente para localizar artículos en español de revistas científicas sobre el tema que estamos buscando. También aprenderemos a utilizar los filtros para mejorar la búsqueda y encontrar información de mayor calidad. El último vídeo es sobre Scopus, una base de datos internacional que nos permitirá encontrar artículos de revistas de alta calidad. Esta base de datos, al ser internacional, presenta sobre todo información en inglés. Veremos cómo hacer la búsqueda y también cómo filtrar la información. La siguiente pestaña es sobre la elaboración de citas y referencias en estilo APA para evitar el plagio en tu trabajo de fin de grado. En este vídeo te hacemos un breve resumen de cómo se utiliza el estilo APA para hacer las citas y las referencias de tu trabajo de fin de grado. Además encontrarás otro tipo de materiales para saber cómo realizar las diferentes referencias bibliográficas según el tipo de documento que tengas que citar, ya sea en APA 6 o en el nuevo APA 7. La siguiente pestaña es sobre Mendeley, un programa que te permitirá gestionar la información que vas encontrando en tus búsquedas, organizarlas, leerlas o incluso hacer anotaciones en los documentos que has ido encontrando. Además, y esto es lo más interesante de Mendeley, te permitirá ir citando y al final de tu trabajo generar una bibliografía de forma automática en estilo APA. La última pestaña es un enlace a la guía Forma TFG. En ella, además de cómo buscar y gestionar información, encontrarás un módulo sobre alfabetización científica con píldoras informativas que sistematizan las distintas fases del proceso de investigación y plantea cuestiones metodológicas del trabajo de fin de grado, así como un módulo sobre escritura académica en el que aprenderás las partes que componen un TFG y cómo mejorar el proceso de escritura. Esperamos que la guía te sea de utilidad. Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros a través de email.